8 y 29 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 1294 para hoy lunes 8 de mayo del 2023. Y a continuación, en presencia de nuestros delegados, el número ganador para Colona Noche es 3, 5, 9, 8. Repito, el número ganador es 3598. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto.